Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a aprender jergas y expresiones mexicanas Aquí con mi amigo Tulio Hola Que vive acá en Lima La idea va a ser como que yo le diga frases, a ver si es que él las entiende, las que yo estoy tratando de decir O sea, no sé, digo una, palabra, una frase muy mexicana Y bueno, él va a tratar de entender a ver si es y, que... Y interpretarla y de repente claro. dar un ejemplo por ahí, no sé De repente un par de ideas ya las conozco, de María de la del Barrio, el Chavo del Ocho <risa> Pero voy a hacer mi mejor intento yeah. Así que, ahí vamos Si yo te digo a ti... ¿Chupó faros? Chupó faros. Chupó fa faros. Chupó faros, Ajá. No sé, me imagino que me voy al faro de un carro y lo chupo, algo así. Sí. ¿Qué es No, no es? a ver, ¿qué, ¿qué significa que una persona chupó faros? Que una persona estaba borracha, llegó a su carro y uh, empezó a hacerle así, algo así. Diría sí, que se murió. Ah, se murió. Sí. Ah, su madre. Echar carrilla. Echar carrilla. Pucha, ahí sí me agarraste. <ríe> Echar carrilla. Uh -huh. Es que mira, carrilla nunca había escuchado esa palabra. Es como cuando alguien te está haciendo mucho bullying de algo. O sea, como que ay, te estoy echando carrilla porque, este, no sé, si yo sé que tú hiciste algo, este, te estoy diciendo que ah, no, ah, entonces eso se dice en los coles, de todas bullying. maneras. Sí, claro, o en sea, claro. los coles. Sí. Le truena la reversa. Le truena la reversa. Mm. Entonces, <ríe> También me suena medio rarito. ¿eh? Le truena la reversa. O sea. El poto, algo así. Le traen. Está, está empilado. A ver si a una persona le traen la revés es porque es médico. Ah, ya. Ya viste, acerté, está acerté, ah. ¿eh? Armar un pancho. Armar un pancho, un pancho, una torta de jamón. No, ¿qué, ¿Qué es un pancho? Un pancho, no sé, un pancho me suena a algo, algo para comer, algo para comer. Mm, ¿Aquí se come algo que se llama pancho? Sí, eh, sí. Sí. sí. ¿Y qué es? Hot dog. Claro, exacto. Pero no, pero no sé, ese jodop se dice en Argentina. O sea, ¿es una marca de salchicha? No, se le, a los, o sea, como acá le decimos J2, usted le dice salchicha, creo, en Argentina le dicen el pancho. Ah, pero no. ¿Y qué significa? ¿Qué, Armar, qué significa? bueno, preparar algo de todas maneras. Ah, pero no Es se... un escándalo, o sea. Dice, ah, ya, ya me, me un pancho. O sea, si, si tú estás este, eh, hablando con una persona y te empiezas a reclamar. Oye, pero es que hiciste esto, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Ah, ya me está armando un pancho. Una bronca. Sí, una bronca, sí, como, como un le decimos bronca. acá, una bronca. ¿Se dice bronca también? En Perú se dice una bronca, pues. A la bestia. A la bestia, como a su madre, como wow, como sorprendido de algo, que viste? O sea, esa es una forma como más suavecita de decir, porque mucha gente dice como que a ¡Ah, la verga O sea, bueno, es más más rudo Claro, más, más yeah. rudo, entonces a la, a la bestia es como un, una forma de hacerlo más ah, suavecito yeah, yeah, yeah, como que, es, es como, como el, que los niños lo pueden escuchar Los niños pueden escuchar claro, y no, no, es, no es como que ofensivo Es como el no manches, yeah, esa el, es la forma el, más suavecita yeah. de decir el no mames o sea, Porque el no mames es, es, es o sea, el, el no vulgar Sí, claro, ¿ves? pero es el original. Y el claro. manche es como para decirlo más este. O más ambiente familiar. Es que hay unos ahí nos vidrios. Ahí unos vidrios, ahí nos vemos. Sí. Oye, es oh, pero eso también lo decimos acá. Sí, eso es fácil. Bueno, sí. Sí, sí. Bájale de huevos. Bájale de huevos. Ah, eso es siempre lo uso. Bájale de huevos. Pucha. Me imagino que estás muy acelerado y como que ¿eh? bajas las revoluciones, sí, algo así. Sí, sí, sí, sí, como que... Pero puede ser como para, eno... si estás enojado o si estás muy, muy así. Claro, bájale, claro, wey, bájale, bájale, bájale, bájale, bájale. Calma, calma, calma. calma. ¿Cómo lo dirías? Eh, tranqui, tranqui. Relax, chill, chill. No, viene no, así. No, debe haber otra frase, ¿no? ¿No hay otra forma de decir? Sí, esa o sea, tranqui. ¿Le sacaron el mole? ¿Le sacaron el mole? Como que... ¿Lo golpearon? ¿Algo así? Lo golpearon, sí. lo dejaron... ¿Cómo le sacaron, claro? sacaron la mierda. Hizo? Claro, sí, acá le decimos le sacaron la mierda. Pero acá, le sacamos la mierda es este, vulgar. Es como decir, lo golpearon, pero de una manera vulgar. Le sacaron la mole también, me imagino. Sí, le sacaron la mole, es como, no, no es vulgar, es, es más es ah, este... Ah, ya, tipo, es coloquial, ya. Claro. Ponte la de Puebla. Ponte la de Puebla. Ponte la de Puebla. Algo me suena una camiseta, ponte la camiseta, porque ponte la camiseta, como sabes que identifícate, identifícate con... Es que la camiseta de Puebla es un, es un equipo de México que tiene una franja este aquí, o sea, el uniforme de, del equipo de fútbol tiene una franja aquí. Entonces, cuando dicen ponte la del Puebla, es como que compárteme la mitad, dame la mitad, porque es como... Ah. Porque está haciendo la franja así, es, ah. una, es una... una el uniforme... Así, que tiene una fan. Y eso se dice Entonces, en todo México. En claro, todo México sí, se dice. Sí, sí, sí, sí. Ah, pontela del Puebla. O sea. Sí, ya, ya. Bueno, yo no la uso, pero sí. O sea, es como un. Es escuchar. común escucharla, ya. Claro. ya. Sí, sí, sí. Cantón. Cantón. Cantón. Pucha, me agarraste. <ríe> cantón. Es como lo. No gana. sé, a, a alguien este. Es, es una descripción de una persona, de todas maneras. No, no, es una casa. Una casa. Ah, vamos a mi cantón. Mi jato. Te ah, <ríe> yeah. agrapa. De agrapa. Pucha, ni idea, <ríe> agrapa Grapa, es algo así, no sé, me imagino Gratis Gratis, si gratis. Algo es gratis. Ah, ya, ya, ya. O sea, es como que, ah, es de agrapa O sea, este, no, no, o sea es una forma como cuando aquí le dices, este, a las palabras les cortas una, una parte de la palabra y la sustituyes como por otra Ah, ya, ya, ya, sí, ya, así, eso sí, hacemos como todo acá, el tiempo. acá, acá, acá, acá, acá como como Jerga, jeringa claro. Jerga, jeringa, claro. jeringa Tratín. chela Tratín. Chilindrina, a veces le dicen Ah, la cerveza. A la chela le doy ese chile. El chile. Una chela. Una chilindrina bien helada. Eléctrica. Una cerveza bien fría. Una chilindrina bien helada. Echar aguas. Ah, echar aguas, sí. Pues, jamás. Sí. Avisar, pues. Hasta sí, nosotros sí. lo usamos. Nos las hemos copiado. Echame sí. agua echame agua Me echado del 8, ¿no? Sí, sí, echado del 8. Eh, está aguitado. Está huitado. Aguitado. Aguitado, está como que ahuevado, como... ¿Y qué sabe que está, está Ahuevado, o sea, como estar como que... O sea, desanimado, sin ganas, sin energía. Es como estar triste, está ahuitado. Ya, bueno, va por ahí, pues, ¿no? Ahí muere. Ahí muere, como que ahí termina todo. Uh, eso es, eso es, creo que es más común. Claro, sí, ahí termina todo. No te hagas el pato. No te hagas el pato, no te hagas el tonto, pues. Sí. Qué chafo. Guachafo. No, qué chafo. Qué guachafo, por eso, no sé. Yo, yo me imagino, qué chafo, qué guachafo. O sea, como que. Qué eh, mal gusto. Chafo es como feo. Feo, de mal Barato. gusto, mal vestido, de repente. Una persona chafa, una persona. Ah, no, no, una personas no pueden ser chafas. Ah, yeah, yeah, eso, este, eso sería una, algo que tú dices de Naco, creo. o sea. Naco, o naco, o nada, no, nada, sí. no, no, no. Chafo es como, como de mala calidad. O sea, o oh, que está feo. Ya, ese está muy chafo. ¿Qué cura? ¿Qué cura? Como que hay alivio. Esto se usa más como el... Es más del norte. O sea, como que... ¡Ah! O sea, qué curado está. O sea, como que... Qué chistoso. Qué chistoso. Qué madre, qué cae de risa. Claro, es como... Que... Qué pedo. Bueno, es Qué que, pedo, es, sí, como, sí, es así es como... qué huele! qué vole? qué tal! ¿Cómo vas? Se hizo la jarocha. Se hizo la jarocha. Me suena... Se armó la bronca. Se hizo la jarocha. Se hizo una operación de cambio de sexo. <risa> la operación garocha. Te vas a dar un ranazo. ¿Un ranazo? ¿Te vas a golpear? Sí. Eso. ¿Te vas a sacar el ancho? Ya te la pelaste. ¿Ya te la robaste? Eh? No. Ah, bueno, pelar acá es robar pues. No, no, no. Ya te la robaste, ya te la pelaste, que ya te, que te fregaste también. Sí, como periste la oportunidad. Como ya te fregaba, ah, perdiste la oportunidad, claro. Ya ni la muelas. Ya ni la muelas, ya ni pienses en eso. Como. No, ya no jodas, o sea, como que ya no seas tan insistente. Ya, ya no insistas. O sea, voy a sacarle la sopa. <risa> voy a sacarle la sopa. Como que voy a sacar una información ¿no? algo así. Sí, sí, sí. Voy a sacarle sí, este no, dato, no, voy a sacarle sí. este dato. Me puse a tirar la hueva. Me puse a tirar la hueva. Me puse a huevear. Claro, Me puse a como descansar, descansar claro. como que no quise hacer nada, estuve vagando todo el día así. Órale. Órale, órale es clásico, pues. Por sí, órale sí, es como que lo escuchas en todos lados, pues, ¿no? Es como que, eh, vamos, bien. Sí, sí, vamos, de todas maneras, órale, vamos, dale. Eso, eso lo usas, lo puedes usar como para decir como que órale, o sea, rápido. Orale, rápido, o como oh. que para decir como para aceptar, como para firmar. Órale, ya. ¿Cómo que va? Sí. De acuerdo, ¿no? Padre, bueno, padre es, sí, es que padre. A mí me suena a mi papá, ¿no? Pero sí, dice que padre Pero es no como que chévere. Padre. ¿Eh? Padre, o sea, es como nice. hay muchas formas de decir que padre, que chido. Por ejemplo, chévere no, nunca, nunca lo usas. Ay, ya, ah, nunca, ya, hágase. No, sí. lo chévere. Es que padre, que chido, con madre, chingón. O sea, chingón. Todos esos son, son sinónimos. ¿O, o sea, que chingón, que padre, que chido. Este. Eh, chale. Mi pata, mi brother, chale. No, eso lo usan mucho, el chale lo usan mucho en la Ciudad de México, como pues decir chale, o sea, chale, hermano, porque. O sea, como para decir como que. chin, o mierda, o sea, como que. qué lástima, chale. Uh, ya Pero ya. eso es como muy, muy. muy de Ciudad de México. Sí, muy naco. Muy naco. <ríe> Gacho. Gacho. Como un chiquillo. Un chiquillo, un no chico. gacho es como para decir feo, está bien gacho, está bien gacho, sí, pero guachafo o feo. No, simplemente feo. Sustituto de feo. Para personas lo puede decir. Para cosas, para, para personas, situaciones para, para todo. ¿no? Ya, ya. Está bien gacho. Está hasta las chanclas. Está hasta las patas. Está mal. Está. Pero por alguna cuestión en particular o sea por alcohol. Por el, ah, o sea resaqueado. No, pero cuando todavía estás borracho. Está borrachísimo. Aunque también lo puedes utilizar en un contexto no de alcohol, o sea, como que ese supermercado está hasta las chanclas, o, o sea, como que está Está mal. Está llenísimo. Ah, sí, no, ya. no, está llenísimo. O bueno, sí, también, o sea, como para poner un contexto negativo en algo, o sea, ya. está hasta las chanclas. Ya, ya. Como está hasta. Está la chingada. Me choca. Como que me choca, acá también dicen me choca, o sea, como me preocupa, como no, que no, me, no. me asombra. Eso es diferente, eso es en diferente ah, Me choca es como me desagrada. Ah, me ya. chocas, o sea, esa persona me choca. Pinche pinche, ah, ya, como, pues, es una forma despectiva, de todas maneras, o sea, como este pinche, este pinche, este pinche es este pero, chico, pero ¿eh? o sea, igual puedes decir pinche, puedes decir chingada, puedes decir todas las malas palabras que, que son despectivas, pero si las pones en un contexto que no, ¿cómo te diré? Sin ofender, son simplemente adornadores de la oración, me ¿entiendes? O sea, como que, ah, ese pinche cosa, o sea, no significa como que necesariamente esa cosa esté mal, pero como para, lo agregas en la oración y suena más mexicano y... No hacemos eso, no sé, o sea, sí. no necesariamente Dices como que, ay, esta pinche sopa O sea, me quedó bien caliente, o sea, pero no Significa que la sopa está mal, como que Es, que es, es, que, como, así, es, es que, como para agregarle Es, que es bien mexicano, a, a, o sí. sea, como agregarle Es mexicana, así, ¿no? sí. Sí, sí, sí, pero es bien mexicano Pues el pinche sí. bien mexicano, sí, de todas maneras Y bueno, eso es todo por hoy Creo que hoy hemos aprendido unas series Mexicanas bien chingonas, bien padres muy chingonas, este, y bueno, ya podrías decir Tú, tú, hay unos vidrios o, o, o sobres, y sí, pa' también decimos Hay unos vidrios ¿Ya? Y no se olviden de visitar algún día México Es un país muy muy paja Como decimos en el país Así que hasta la próxima Chao, nos vemos